¿Cómo Nos encontramos en Francia para los cuartos de final de la Champions League. Qué pena, la Champions League, la Copa del Mundo, hoy es Francia contra Uruguay. Eh, vamos a ver cómo es el ambiente de Francia para festejar este tipo de partido. Obviamente que hay mucho ambiente también, aunque en Francia en general a partir de los octavos cuartos empieza a subir el ambiente. Antes en, los, en la fase de grupos no hay tanta gente fanática con la camiseta o cosas así es más a partir de cuartos semifinal y obviamente la final ya se vuelve toda una locura bueno obviamente con la camiseta de Francia eh, la copanda de Francia y bueno llegamos a una parte de bares que el ambiente está muy caliente aquí ya está relleno todo para la copa y está haciendo un calor impresionante vamos en junio el pleno verano hace suficiente calor para sudar pero voy a ver el partido en otra parte porque aquí está ya muy lleno podemos ver que todos, casi todos tienen la camiseta y pues, pues mis pronósticos para el este partido es que va a ser muy reñido y Uruguay tiene una defensa súper buena así que yo creería que 0-0 hasta la prórroga y uno de los dos equipos marcando en la prórroga digamos Uruguay sería mi una bomba, no me entres un petardo eh, bueno, discúlpame, disculpen los argentinos y los peruanos que perdieron contra Francia igual mostraron que tenían la grinta, como dicen acá, o la garra son expresiones de español que en Francia se usan también para evocar esa perseverancia durante el partido entonces, vamos a ver la zona donde yo voy a ver el partido pues eso es la la plaza con todas las televisiones a partir de semifinales eh, como decía hay más entusiasmo y llegaría una pantalla grande a partir de semifinal pero todavía no estamos en semifinal ojalá pero ahora a jugar contra Uruguay y lastimosamente otro país que representó mucho en el canal de YouTube es Colombia que perdió contra Inglaterra en la lotería en los octavos de final bueno igual demostraron al mundo que siempre están presentes en cuartos de final en la, en 2014 ahora en 2018 fueron octavos perdiendo en la lotería contra Inglaterra que es un buen equipo Inglaterra no perdieron contra Rusia bueno qué pena con los españoles pero perdieron contra un equipo bien bueno que es Inglaterra aunque ah, no creo que Inglaterra gane este mundial bueno entonces voy a mostrar la zona donde voy a ver el partido eh, obviamente entonces eh, va a haber ambiente, mostraré cuando haya goles si hay goles ya que Uruguay tiene una muy buena defensa como lo decía también más o menos y bueno con fe para la, la, la nación y eh, no soportó, pues no hice un video con colombia soportó soporto colombia pero pensaba hacer los cuartos pero perdieron en los octavos quería mostrar el ambiente aunque aquí claro no hay tanto ambiente ya que aquí no hay tantos colombianos pero voy a hacer un partido con colombia o muchos otros países pero saben que como vivo en colombia bueno ahora no estoy en colombia pero como colombia es casi mi segunda casa podemos decir quería hacer un partido pero al final no y, y claro, claro soportó los dos equipos, Francia y Colombia eh, De América Latina también le lleva mucho a Perú, aunque jugó contra Francia Pero como son primeros, fue el primer mundial desde hace mucho tiempo, obviamente que los soportaba Uruguay un poco menos, los soportó aunque no me caen mal para nada, pero no sé por qué Argentina me ha gustado durante mucha época, una época hace mucho tiempo Y entonces aquí es donde voy a ver el partido Está muy lleno Voy a bajar y voy a mostrar cómo se ve el, la tele desde abajo. Hay mucha gente, vamos a ver el himno que está empezando. Entonces, ahí les diré cómo está el partido, si ganamos o si perdemos, cómo está el ambiente en Francia. Creo que es de la cabeza Así que vamos ganando el primer tiempo Bueno, la casa queda el primer tiempo y vamos ganando 1-0 C'est oh. qui qui a marqué? C'est Giroud Putain, él es venu de je sais pas où Vamos hacia ahora el segundo tiempo. voy a casa para el segundo tiempo ya que se llenó demasiado el ambiente y gol de Francia 2-0. Un disparo de lejos de Griezmann y el portero muy malo de Uruguay, pues mejor para nosotros. Vamos 2-0, no creo que perdamos ahora, aunque es arrogante decir eso, son todavía no, media hora. Eso es el gol. Griezmann hace un disparazo y este portero la caga. Uf. Bueno, así que suerte para mí, eh, espero ganemos y vamos espero a semifinal contra Brasil o Bélgica Estamos todos ya felices Muchos petardos, mucha gente celebrando y yo que voy a jugar fútbol ahora para festejarlo bueno no es la mejor manera de festejar pero como me gusta el fútbol pues toca jugar y es super partido de Francia pobre Uruguay que la verdad no jugaron nada no sé los vi como con pocas ganas bueno también tenían a Cabani que está lesionado pero aparte de eso igual no era excusa para no ser tan agresivos o sea, eran muy como dormidos pero bueno mejor para francia entonces si sí, pondremos otros merci, otros vídeos para francia contra contra o bélgica o brasil como decía entonces a celebrar jugando el partido y se escucha si entonces va a haber mucha fiesta pues tampoco muchísima pero cuando la ganemos y si la ganamos aunque es ser muy arrogante porque no hemos ganado nada pero si la ganamos veríamos cómo está el ambiente así que los dejo para saber qué va a pasar en la semifinal contra bélgica o brasil espero que sea contra bélgica que me da más miedo brasil aunque claro bélgica también ya no es bélgica de los de hace 10 años se volvió un equipazo y entonces los dejo de verdad hay mucha seguridad también porque aquí estamos como en alerta de piratas de atentados, entonces hay mucha seguridad bueno los dejo ¿ah? ¿ah? Estamos aquí para ver el partido en este auditorio. La semifinal Francia contra Bélgica. Va a ser un partidazo. Entonces esta vez para la semifinal abrieron pantallas grandes. Y vamos a ver cómo está el ambiente adentro. Hay como 2.000 asientos. Vamos a ver cómo nos va. Y que vamos Francia. Aquí es donde voy a ver el partido. Como decía, hay 2.000 asientos para ver con esta pantalla gigante. Bueno, que ni tan gigante, pero igual. Se ve súper bien y bueno, voy a grabar cada gol, incluso cuando sea del enemigo ver en ¡Vamos! Tiempo sin gol, pues daba, daba mucho miedo porque cada ataque de los belgas pensaba que iban a marcar. Está súper reñido. Son dos equipos que atacan mucho, pero para este partido se nota que cerraron la puerta con doble llave. Así que complicado este partido. Vamos a ver segundo tiempo. Let's <laughs>